Hola mis Curlis, bienvenido a vuestro canal de Curly Mange este canal de YouTube que es vuestra casa y ya sabéis antes de sigamos que vamos a hablar de mi cámara eh, Panasonic Lumix pues darle a de los arriba, darle a la campanita pam, para que os diga las notificaciones y suscribiros a este canal de acuerdo, para que podáis verme siempre y nada, buenos días, buenas noches buenas tardes, en cualquier país del mundo que estéis, porque me sé que me veis en diferentes usos horarios de los cinco continentes ¿Okay? <risa> vale, entonces eh, si queréis seguir viendo este vídeo sobre la, lo que es la cámara eh, Panasonic Lumix, pues quedaros aquí conmigo. Y ya sé que estáis aquí, así que vamos a empezar ya. Bueno, eh, eh, la verdad es que una de mis seguidoras, bueno, varias de mis seguidoras más que una, varias de mis seguidoras me han, me han comentado, me han mandado como que, oye, mira, Curly, es que te estamos viendo que en estos últimos vídeos la imagen se ve mucho mejor y la luz y todo, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Vale? pues entonces he decidido hacer este vídeo que creo que es importante. Ok, yo lo que estoy haciendo es que yo tengo lo que es, eh, he dejado de utilizar el background que he utilizado, que era verde, que era montaje, porque era muy cansado estar eh, eh, montando superponiendo entonces estoy eh, no tenía tiempo para estas cosas sobre todo cuando estoy trabajando y estoy eh, en otras cosas vale entonces eh, lo primero que hice fue pues eso eh, renovar un poquito lo que es el, la, la parte de atrás de lo que es los para poder grabar y, y lo que me compré la cámara pero antes me compré lo que es la, el aro de luz vale del aro de luz ya hablaremos otro día pero el de la cámara que vamos a hablar hoy es esta vale cámara panasonic bueno, sí, la verdad es que es muy buena es una cámara compacta tiene lo que es un zoom que ahora mismo no puedo abrir porque eh, me falta la batería de hecho por eso estoy grabando también aprovecha para grabar el vídeo en mi ordenador es un ordenador a hacer normal porque se ve bien porque tengo una buena luz una buena luz es súper importante de acuerdo a la hora de grabar es que no puedes olvidar que sea la luz es súper importante entonces más cosas eh, la cámara está compacta tiene lo que es ¿ves? este visor vale eh, a mí me resultaría más fácil también utilizar un visor externo porque, porque vamos a ver, yo me siento más sola cuando tiene un visor externo. Al no tenerlo, lo bueno de, de, de lo que es esa Panasonic es que yo puedo eh, eh, o sea, utilizar lo que es mi teléfono móvil porque tiene una app que te lo permite en eh, mi teléfono móvil como lo que es un visor externo. Y de esa forma yo veo la imagen que estoy grabando en lo que es mi móvil. Y eso también permite o sea, lo que es grabar a distancia, ¿de acuerdo? Es decir, a, le doy ¡pum! al, al móvil pad y luego yo puedo grabar con mi cámara y siempre visionando, mirando, a ver si está bien situada la imagen y todo, ¿de acuerdo? Por eso me ha gustado también esta cámara, por función lo que es por el tema wifi, con lo que es conectándola a tu móvil, puedes utilizarla desde tu móvil sin necesidad. De que, tengas que, de que tengas que estar continuamente mirando la cámara, ¿de acuerdo? Luego, otra cosa que me gusta es que me viene con la Corea, viene con su tapa para, el, para lo que es el zoom y todo, para que no se te, no se te raye. Eh, es muy fácil de manejar, es muy intuitiva. Eh, tiene, o sea, para que coloques aquí, por ejemplo, si es retrato, si está soleado, o sea, varias opciones. Aunque te dicen siempre que la opción eh, P es la mejor para lo que es para grabar. Eh, luego ya os hablaré de un libro, yo creo que ya, ya os lo comenté, que me lo compré, que es un libro que yo utilizo para aprender, estoy utilizando para aprender a utilizar bien la cámara, ¿vale? Y luego tiene también para ir, tiene los visores para ir para atrás, para adelante. Eh, puedes utilizar de forma táctil también lo que es en la pantalla, ¿ok? O sea que a mí realmente me, me está dando un buen resultado y me, me está ayudando muchísimo a la hora de mejorar mi canal. Ahora los puntos importantes, las que hemos hablado de la, de, la Sony, de, la, de la Panasonic, luego os voy a poner un link para ver dónde podéis, eh, podéis comprarlo, ¿de acuerdo? Otra cosa que me parece fenomenal es que yo, por ejemplo, yo lo utilizo, a ver, a mí no me vino con trípode, ¿vale? Pero yo me compré un trípode aparte, entonces lo que hago es utilizar los dos. Utilizo los dos ¿por qué? porque uno lo utilizo para lo que es eh, utilizarlo de visor, que es lo que es el móvil, y el otro conozco, conecto mi cámara. Pero cuando ya tengo un visor externo, que ya os lo mostraré, eh, pues eso ya no me va a hacer falta, porque podrá ver a través del visor externo lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Lo bueno también de este es que le puedes conectar el visor externo, lo cual está muy bien. Ok, ahora, ¿por qué he decidido comprar una cámara? ¿Por qué decidí poner mi arroyo de luz? Bueno, porque me di cuenta que es muy importante. Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo está tu canal? porque tiene, hay mucha competencia entonces tu canal si no está bien, si no tiene bien, buena iluminación, si el background no es bonito si al final lo acabas pagando con tus seguidores se acaban yendo porque nadie quiere ver un programa donde no se te vea bien la imagen o donde no esté buena luz o donde tu background sea feo nadie quiere esto, entonces yo lo que voy a decir, estos, estos son tres eh, tres digamos eh, tres consejos que os voy a dar la cámara, tres consejos que os voy a dar muy importantes, que es una, ¿vale? Es disponer, o sea, tener continuidad en el canal. Porque a mí me ha pasado que yo me fui cuatro años fuera, no podía grabar bien, o sea, todo se me juntó: mala luz, eh, no contenido, no continuidad, porque no podía en ese sitio, el internet me funcionaba mal. Entonces, todo esto lo he pagado. Entonces, si tienes la posibilidad de hacer las cosas bien, te voy a dar los cuatro consejos importantes que tienes que tener en el canal. Importante: uno, continuidad. La continuidad es muy importante a la hora de hacer cualquier cosa, ¿vale? No importa si sea una, una, un vídeo semanal o dos, la continuidad. Dos, el contenido es súper importante también. El contenido, ¿qué vas a contar? ¿A quién se lo va a contar? Tres, la luz. La luz es que es súper importante. Si tú tienes, tú puedes estar haciendo el vídeo con tu ordenador, pero si la luz es buena, en este caso yo estoy haciendo con un ordenador hace normal. De esto sobre es normalito, ¿Vale? pero tengo mi luz y tú me, estoy segura que me puedes ver perfectamente puedes ver mi rostro puedes ver el background puedes ver que hay, hay digamos que hay, hay una continuidad de luz y, y la imagen está bien esto es muy importante o sea aunque no puedes comprarte la cámara por lo menos agéntate una una red de luz desde el principio porque yo os voy a decir que una de las cosas importantes de verdad es hacer las cosas bien desde el principio porque si no lo vas a pagar como yo le he pagado entonces yo esto lo, es una recomendación que yo te doy que vas a empezar a hacer vídeos Espérate, a ver, no te digo que la cámara la necesites ya, pero mínimamente la luz, la luz, la luz es importante, ¿vale? Porque si no, luego vas a pagar esto. Entonces, la, los seguidores que se van, muchos ya no vuelven porque ya no saben que tú has puesto una luz o tú has cambiado de cámara, no lo saben, o que tú ya no utilizas un background o tal, no lo saben. Se han ido y se han ido. Entonces, es importante que tengas esto en la mente, ¿de acuerdo? Haz las cosas bien de servicio principio si puedes. La cámara Panasonic lumis está muy bien, pero si de momento la puedes costear ponte una buena luz y hablo con la, yo lo estoy haciendo con mi ordenador y con una buena luz una buena iluminación es suficiente de acuerdo entonces eh, luego el contenido que hemos hablado conmigo que es muy importante el contenido eh, y ahora mismo lo que yo he hecho por ejemplo es, es crear un formulario que está en mi página web que os voy a dejar el link para que me contéis exactamente de qué queréis que hablemos de acuerdo porque a mí ya no me vale salir aquí contar eh, cualquier cosa del cabello y tal, no, no, porque puede que nos interese, puede que estéis cansados de esto. Si quiero que me contéis de qué queréis que hablemos, ¿de acuerdo? Y dicho esto, pues yo creo que con eso ya tengo todo ya resumido. Eh, a ver, lo del link de la cámara Panasonic, os voy a dejar el link abajo. Lo del aro de luz, del que estoy hablando, aunque no lo estáis viendo, también os voy a dejar un link abajo para ver dónde lo podéis comprar, ¿ok? Y nada, dicho esto, espero, espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis algún tipo de pregunta más sobre lo que es la cámara Panasonic, eh, mandarme un mensaje a través de YouTube o a través de Instagram, ¿de acuerdo? Y nada, eso es todo. Dar la campanita, dar los dedos arriba, suscribir, ¿vale? Y un besito. Chao. Adiós.